Saludamos a YouTube. Saluden todos a YouTube. Estamos saludando a YouTube. Estamos ya aquí para la simulación del juego por el campeonato de la Conferencia Nacional en Canal Catfani 49. 05. El pronóstico. Dice, hey yo. Estamos ya por empezar este juego. ¿Qué nervios? La verdad es que qué nervios. Este me van a tener que dejar concentrar. Los voy a estar escuchando. Les voy a ir respondiendo lo que entienda porque no puedo perder este Alex, juego Alex-Cap7. Ni de pedo. Dice. Hola YouTube. Galeasi2021. Hola YouTube. Dice. Saludos, YouTube. Saludos, YouTube. Salud, saludos YouTube de la banda 911. Twitchera a todo YouTube. Dice. Ya me dio pánico escénico. <ríe> <Alex> <ríe> ya guión me están bajo sudando las manos. Dice. Ah, qué nervioso. Ja, ja, ja. Aboitesmu 914. Dice. Gona Inners. E-Man Prime. Dice. <risa> me faltaron solo 20 pinches puntos para canjearte el reto Monster para este partido, chale. ¿Para qué te Caliente los gastas 20, en otras cosas? 21. Además, ahorita no aplicaba Dice, Emma Prime. No, ¿cómo digo, pues nada más poder, a a correr. no creo. Básicamente va a ser Charly eso, Padilla, pero. 71. También uno que otro pasecillo. Dice. ¿Qué onda, mis amiguitos del bosque? Charlie Padilla. Bajo man ¿Cómo estás, prime? carnal? Dice. h H-A-F -E. <risa> 05 Dice. Creen que se llene el estadio de la afición Niner. Se pronostica un 75% ver? de Niners en dice, el estadio. La regla dice que por lo menos deben de entrevistar a alguien de minoría para el puesto. Vean de 32 HC solo hay un afroamericano, el de Steles, Eric viene de OCDKC es muy bueno, pero le aplican esa de solo lo entrevistan por la regla. Y, a, y a, Sala, a Sala no se le considera Dice, como... Sí, ¿no? Porque es de Perdón otro país 111, o algo así. Perdón por mi teléfono no funciona muy bien. <coughs> Alex no te preocupes, carnal. 7. Dice, ¡Venga, yo voy a empezar Ya vamos comer. a cobrar regalías <coughs> por ser parte <coughs> del staff para YouTube. <risa> así 911. es, carnal. Dice... ¿Por qué el Zoufi no está todo de rojo? No es tan realista el Madden. Gatfani05 Bah, porque esta es, es simulación, no Esto es como tal el juego de, de, de postemporada. Fanny 05 dice: Sorprendente. Vice pues una, fue, una, fue una estadística que leí por ahí. Dice: La NFL aún es muy conservadora y doble moral en los temas de color. Hey. Fenrir bajo Pues con lo de Cap nos quedó muy claro dice, no Y el de Miami también Era afroamericano Ah sí, el, el de Brian Flores Ahí te hablan Ima Prime dice Claro que siga Fanny Frankuti 911 Dice <coughs> Nunca me imaginé que Don Tae Jansen Podría cubrir La vida nos da sorpresas E-bajo Miami Dice Johnson, sí. Ya se nos fue el Flores Frank Cucci, ya, se 911. ya se les fue el Dice, Flores yo creo que la liga aún no nos perdona por Kaepernick pues no eh, yo creo que ese tema ya fue ¿no? yo creo que ya se limaron las perezas porque inclusive ya hasta perdonaron a, a, a, a Jet York ¿no? este este ¡Ay, lo dejé solo! Uh, mucho tiempo. Solamente con 4. Con 4 hay que cargar, nada más con 4. Vicevero Ter 25. Dice. Si a Sale se le consideró minoría por sus creencias musulmanes. De hecho, por eso la liga nos entregó una tercera compensatoria que entró en el paquete el, y el, y el. por lance. Bruno Alvar dice. ¿Cómo van a hacerle en el SB para que los raperos no digan las groserías de todas sus canciones? Jajaja, ja, ja, los van a tener que censurar. <risa> Seguramente, hermano. Chin, me la tragué toda. ¡Qué okay, idiota! ¡Ah! <risa> Dice, como sabes, no me gusta quejarme de los refs, pero siento que van a apoyar con todo a los mendigos Rams. Porque aparte estaba yo leyendo Alonso que la, Chapa la planilla que va a arbitrar el juego... Es igual, sí, carnal, pero la planilla que va a arbitrar el, el, el juego... Ah, que es la que más castiga Bruno en la NFL, Alvarez. ahí les encargo. Dice, esa jugada la veo muy posible que haga cap. Es muy común en él. Fenrir-bajo Erlandson. Dice. Eso precisamente es lo que no debemos hacer. No hay que soltar al Copper. Exacto. Exacto, hermano. Ya se me metieron a la zona roja. Esto sí me está preocupando. Gadfani 05 Dice Entonces serán cero miedo Cero errores Así tiene que ser Galeazzi 2021 Dice ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Ay! Ah, ¿Eso qué? ¿Eso qué? Qué chafa 911. se vio Qué fe chafa se vio su Dice, última Obviamente ya les gustó tener al equipo local en el Super Bowl y con todo lo que se gastaron en el estadio le van a querer dar chance de que jueguen su Super Bowl. <ríe> pues pues bien, el año pasado les sí, funcionó. Sí. Vamos a ver ya si quiero este nuevo a a mandando de Nalgas a Ramsey. ¿Dónde papá? Ojalá ya, ya lo mandó entre. una vez. Dice. Estoy Vega, ¿cómo estás, saludos, carnal? Pablo. ¿Cómo estás, hermanito? Dice. ¿Crees que se debió castigar Tire Kill en STD? Vi severo Ter 25. Dice. Por el taunting? A mí me preocupa nuestro ¿Puede ser? Ya ven entró Norman sí. y luego, luego lo quiso quemar Raiders. Pues es que tenía que ser así, sabían que era. Anderson. Sabían Dice, que era por ahí. Pero en ese sentido. Sería mejor que llegaran los Niners Nosotros sí llenamos estadios Nadie le va a Rams Stanford. Galeazzi 2021 Bien los paren Debe usar más a Kail en este juego Pues es que sí, los Niners seríamos más taquilleros La neta es que No sé si vieron que según los ratings Fox no había tenido un segundo receptor de Stafford Ay casi lo bloqueaba este, sí, Zigbee, oh, Zigbee, en la temporada de Zigbee, últimamente Beckham, según Fox se reportó que desde no sé qué año, 98 o algo así, no tenía un, un espectáculo con tanto rating como el de San Francisco de hasta eso le aprendió bien a su papá KS, y... Sí. Bien, Frankuti 900. McWay se choque así. Detesto ver como todos ponen a Garoppolo como un QB muy malo. Para mí es mucho más fácil que se quebre Stafford a Garopolo Garopolo C. Eh. Garoppolo no es, no es tan buen coreback, pero sabe reponerle sus errores. 30 millones, galeaz. Fíjate, o sea, fue una cosa espectacular. Los Niners venden, eso lo, lo tengo yo es muy aquí. claro. Y ahora pues va la estrategia, ¿no? OTG 33. Dice, Pablo, según tu opinión, ¿cuál es el hincha más fiel de la NFL? Los 49ers. No, la neta es que creo... Que si hay una afición Que está loca por su equipo Son los empacadores Allá, al menos en el Gabacho ¿no? o sea, 20, Son dueños 21. del equipo ellos Dice 49 Iares versus Kansas Jalaría más audiencias Sí, sería, sería la revancha Y jalaría mucho, muy bien Dice, Y me jalaron de la barra bien solo tienen una peculiaridad única en la NFL <coughs> Y que es la más deseada Y no hablo de su hermosura Dice, Es ganador se Sabe ganar 25. partidos Dice McVay y Leflore se sochearon, le aprendieron bien a su papá KS. Fenrir-Erlandson sí, dice, todo el equipo cree que que si sí está Garopolo ganan y así siempre ha sido, el equipo confía un chingo en él y por eso ganan, ese es el pedo. Es un líder, Bruno Alvar. Eso, es, eso es lo que hace un líder, dice, carnal. Y eso es lo que hace Esos cabeza de queso están locos. También están bien locos los cafés. ¿Sabes quién? ¿Sabes? ¿Estaban bien locos? ¿O están bien locos los de los Riders? No sé si sean tan apasionados. Pero sí están medio loquitos por su equipo, eh Egg-Bajo Man Prime dice: Yo digo que la afición de Browns. <risa> También, no, fíjate que sí. O sea, después de tantos no, y si años y, y tantos errores dice. y no rendirse. De verdad los Packers Yo pensé los Browns, jajaja Ah, sí, tienen razón Los Browns y los de los Lions Este es el link de la canción de Cero Miedo De Canal 49 HTTPS Diagonal, diagonal, u diagonal 2, club 0, y F Ahí están, miren Ya les dejó el buen Antonio So Antonio So el link de la canción Para que la oigan Después de los Medrazos en la nevera ¿Cómo llegarán físicamente nuestros Niners? Galia y 2020. Más descansados porque jugaron sábado si sale sonriendo Garapolo, ya ganamos. Nos va a deslumbrar como el sol que es. Ya le quitó el título del sol a Luis Miguel. <ríe> Para los que no saben quién es Luis Miguel, es un cantante latino. Dice Veroter 25. De hace muchos años. Dice... La afición que más consume cosas de su equipo haya en USA es que ve... Ellos son dueños del equipo es como una cooperativa Además que sí, ve es un correcto. pueblo bicicletero en el estado de Wisconsin Sí, y el estadio Bruno es básicamente Alvaro. el mismo sí. desde el principio con remodelaciones y pero... 911. 911 Pero así sí, son los empacadores Él puede dejar ir ventajas grandes Puede equivocarse mucho Pero también puede ejecutar el último drive con toda la presión del mundo de la misma forma que Brady o cualquier QB Elite Sí. Charlie Padilla 71. De acuerdo. Dice, imagínense al Garopolo con traje de Superman. Frankuti 911. Yo creo Dice. que para allá va después de que se retire. Eso, es si no, Eso es algo que solo unos cuantos pueden hacer en la NFL y si no pregúntenle a Me hicieron lo mismo que con los empacadores, ¿Cuál Holdings. Eso es algo que solo unos cuantos pueden hacer en la NFL y si no pregunten a Rogers. Pues sí. <ríe> Sometimes they get out a little wide and they get detected grabbing some cloth. Here no, go, here go. To throw is Oh, and if he can't get out of Boy, that one was well read defensively. And this is all about diagnosis as a safety. <coughs> y 2021. Dice, yo pensé que se iba a tiempo extra versus Green Bay. Yo también, pero Robbie Gold Bruno tiene Alvaro. la pata bendita. Dice. Bendita pues pata en de PS4. Mi hijo con dice Play 4 25. Dice, porque aparte no hay nada que hacer en GB. Por eso la única distracción que tienen son sus Packers. Frankuti 911. Pues sí, dice, puede ser. Además de que no le estorba ser hermoso jajaja. Ja, ja. Soy guión bajo Vega 80. <risa> dice, vamos por esos dos últimos juegos en Los Ángeles. Charlie Padilla 71 Dice Le ganó el corazón ¡Ahí está! Rodríguez. ¡Touchdown! ¡Qué jugada! ¡Touchdown 49ers! Dice, y si se iba tiempo extra si lo Yo les dije, yo les dije Rogers no nos puede ganar porque le va a los Niners zombies. Y su parte de Niner, Dice, el corazón Niner Nunca traiciona. no sé si nosotros estábamos más felices o <ríe> los fans de los Bears <ríe> pues Yo creo que los <ríe> dos Dice <ríe> Roby <ríe> <ríe> Así es. 7-0. Sí, señor. Bruno Alvar. Dice: Yo sé que un juego a la vez, pero ya me ilusioné con este equipo de puros hermanos, mi Pablo. Eh, yo sé, amigo. Es, es inevitable ilusionarnos y pensar en, en, en grande, pero. Estoy guión bajo Vega 80. Oh. No, un juego a la vez. Ahorita son los Rams. Touchdown, mi Tonic. Que pase. <risa> Los fans de los verses sintieron vengados por los Bowles. Sí, Galaxy 2021. Dice: Lo que no me gustó fue la primera serie de Green Bay. Sí, no, subo. se vio como la de los 49 contra los vaqueros. Demoledora. Este, lo que le sigue. <coughs> Galaxy ah, 2021. Sí <coughs> si me aterrorice. Sí, sí se vieron yo cuando los vi dije, "Ay, en la Mauser". A poco sí. Ay, a poco ya se nos va a acabar nuestro cuento de hadas, pero tomen la barbones. ¿Cuál? No contaban con el corazón de los Niners. Que los Niners son un equipazo, me cae. No pues le vaya, pero son un equipazo Dice Es que está cabrón, ganan Rams y traían una fiesta en el vestidor Como si hubieran ganado el SB y Niners festejaron moderadamente Serenos, hermanados, eso no tiene madre Bruno Alba Dice Si pasan al Super Bowl, regalo un balón de los 49S a ver cómo le hacemos Ahí está, hay alguien que está regalando ¿Para quién? ¿En YouTube? ¿O para la banda Twitchera, mi Bruno? De una vez di, avisa, anuncia, ¿a quién se lo regalas? Toy-Bajo Vega 80 Dice Lo que me gusta es que ahora que todos los momios están contra nosotros, se la pelan ja, ja, ja. Han estado contra nosotros los momios desde que empezó la temporada prácticamente Dice, para los twitcheros que ya ubico, Galeazzi 2021. Dice, tiene que hacer Shanehan la serie de 11 minutos para desgaste de su defensa. Eso. Pero si sobrevivieron a Green Bay, Dice, es más probable que sobrevivan son los a esto. Los momios son como los, um, los porcentajes o lo, cómo se mueven los números en las apuestas, amiga o amigo, no sé quién preguntó. ¡Bien bloqueado! ¡Bien! 911 Dice Yo creo que al final cuando un equipo está tan compenetrado Tanto como hermanos no necesitamos tener divas como Beckham y Donald Estoy, estoy de acuerdo amigo, creo que sí Creo que tienes toda la razón Está ahí, papá, está ahí Ya se acabaron sus tiempos No, les que era un tiempo, maldita sea Charlie Padilla, 71 Dice Una jugada bien chingona fue el acarreo De Quisechek. Sí, no se la esperaban los Rams Y fueron como 15 yardas Creo que tienen que involucrar más a ellos Trent Williams es otro super líder en el equipo. Galeazzi 2021. Trent Williams es el progón, Pues como no. Esa es la clave de los 49 y yares. cualquier elemento puede ser factor X y de estudiar. Toy-Vega 80. Dice. Niners Fightful. Fenrir guión bajo Erlandson. Oh, agárralo, agárralo. Y como oh. dice el Pablo, sacar a los quesos y vaqueros el mismo año. Praisles. Ah, 1911. Sí, sí, sí. Dice, mm, hermano. Siento que somos como en la película de Remember the Titans. Charlie Padilla 71. Dice. Creo que los Niners están aplicando el dicho de lo que no te mata te hace fuerte. Bruno Alba. Dice. En este partido sí se tienen que volar los kickoffs. En este partido se tienen que volar los kickoffs, sí. Sí, todos hasta la 25, carnal, hasta la 25. Remember the Titans y. Es parecido lo que está pasando. Dice. A mí me recuerdan más a la máquina del mal, jugando bully y arrastrando jugadores. Estoy guión bajo Vega 80. Dice. Muy bien, Pablo, venga esa defensa. ¡No puede ser! Dice. Nos faltan dos juegos más y pensar que íbamos tres quintos. Así es, Estoy bajo Vega 80. ¿Riso? ¿Puedes creer eso? Detenlos. Ya no pude. Cagajo. Me van ganando al medio tiempo los Rams. No puede ser. <risa> Estoy guión bajo Vega 80 Dice Uchala, ya te dieron vuelta en el marcador Ya me dieron vuelta carnal si me dejaron cuatro malditos segundos Dice Casual Fenrir guión bajo Erlandson Dice Cagajo Galeazzi 20-21 Dice Ni en nuestros sueños más guajiros hubiera sido real prime. Dice. ¡Ah! Es que solo es para ponerlo intenso como acostumbran los 49os. <risa> cuadragésimo novenos. Cuadragésimo novenos. Dice. Demonios, vamos creo que perdiendo. Por fin podemos decir que ya superamos la pérdida de defo. No es como que no lo extrañemos, pero ya no es una necesidad. Y no ahorita tampoco, Ter extraño Ter ya tanto a con lo que está pasando en Dice, la frontal. A ver qué frase decían por ahí de cuando estábamos en la mala racha. Que ya fuera Shanahan Dice, y que decían que fuera Garopulo. Es para despistar al enemigo. Así es, ahorita van a ver. Ahorita me aplico. Ter Pero vean cuánto tiempo pues Dice, de dónde. Yo decía con que tengamos marca ganadora me doy por bien servido. Yo también pensaba lo mismo, carnal. Estoy guión bajo Vega 80. Dice: Esos equipos especiales que te ayuden, Pablo. Pues espero que sí, hermano, porque ve. Aquí al menos una yardita más. Estás tranquilo, yo nervioso. Galeazzi 2021. Dice. Cambió la mensualidad del equipo totalmente. La mentalidad, sí, creo que sí. El equipo se ve completamente diferente ahora. Galeazzi 2021. Dice. <coughs> <y> mentalidad jajaja. <risa> sí, sí lo entendí, Carlos. 911. Dice. Si yo quería fuera a Shanehan, pero bueno no creo que nadie lo apoyara en ese momento más que su mamá ni su sí, creo esposa jajaja no. ja, ja. Charlie no. Padilla71 Dice Bien Aún extrañas De Forrest Wagner Pues ahorita no tanto ¿eh? 80, <ríe> La neta ahorita ya no tanto Dice <ríe> Nuestros Glicks de San Pancho Nuestros de San Pancho no, no sé qué número sea hace, sí, creo que ni existe. Pero... Bien, está el Me el guión bajo Kelil 22. Dice: Hola, ya te extrañaba, Jaja. Ahí está bien. El Kalil, ¿cómo estás? El Kalil, ¿cómo estás, carnal? Ya te ya había saludado hace rato, no creo. Bueno. Galeazzi sí, 2021. Dice. Se está cumpliendo lo de abrir con Detroit el adagio. Fenrir-Bajo Dice. Eso, eso, cero miedo. Bruno Alvar Cero miedo, Dice, carnal. Es que ahorita Armstead está haciendo lo que solía hacer Wagner en 2019. Sí. Exactamente lo mismo y por eso ya no este año tanto a en este momento al señor Bogner, y que porque 25, está haciendo exactamente lo mismo ahí de que en el mismo año, como dijiste en su momento cuando iba a ser el primero versus Rams al borde del precipicio y los Rams nos dieron vida en ese ¿Mira? juego y luego dejarnos entrar a playoffs <coughs> y ahora se van a arrepentir el exacto bajo que 22. han sido nuestros trampolines en muchas ocasiones y esta tiene que ser naja. otra vez te ayudo o no <risa> no carnal, ahí vamos, ahí vamos Muy tranquilo y 2021 Dice Creo este equipo oh, está mejor que el del 2019 Frankutino Hay ciertas 20 partes 20 en las que sí Y creo dice, que la experiencia también está ayudando Yo no los mucho. quiero ilusionar Pero históricamente el que gana el duelo entre Cowboys y Niners queda campeón Estoy Eso, bajo dice 80. Eso dice la historia Eso dice la historia hermano Nuestros Glicks 49 en números romanos De San Pancho Ah, ya. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. Ayer fue cumpleaños del Patrick Willis. Extraño a ese. Bien. Ayer fue cumpleaños de Patrick Willis y. Sí. O sea, es que el, aquella dupla de Willis y Bowman era bestial. Era diferentes, pero sí, como no, como no extrañarlos. La neta. Galeazzi 2021. Dice. Es muy bueno. Frankuti 911, dice, Nan el equipo de 2019 era una máquina, la verdad no creo que estemos a ese nivel. Pues hay cosas en las que cierman sí, y hay cosas en las que no, ¡Corre Mitchell, corre, corre! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! ¡Sí! ¿Cuál es el overall de Evo en el Madden? Mitchell. Creo que lo tienen en. La última vez que vi, creo que lo tienen en 94, 95. Claro, se que poner en 99. Dice. <coughs> ya nos dicen Zac Francisco. 10 capturas en dos juegos de playoffs. Líderes en capturas en los playoffs, ¿eh? Ahí les encargo. toy bajo Vega 80. Dice. Creo que Sanders daba más presencia en cuanto a receptores. ¿Qué opinas? Bruno Alvarez. Sí, Emanuel Sanders, sí. Dice, definitivamente. Y el de Bosa. Charlie Padilla, 70. Bosa. Dice, ¿viste el video de Kittel donde dice volveré aquí y me vengaré en el SB contra Kansas? Sí, desde que fue aquel Fenric Super Bowl mi hermano bajo Dice, y Mitchell líder también. Y Mitchell líder, sí, Mitchell líder Mitchell corredor y vivo en tercer lugar, ¿eh? <ríe> este juego va a ser tierra contra aire, Old Football School contra Circo Aéreo. Vamos a ver si gana la vieja escuela o gana eh, la espectacularidad y 20, 21. Dice. Pero Sanders ya está en su casa y los 49 yares no. Exacto. Los Bills ya se fueron y Sanders ya va a ver los plays o lo que queda en su casita. Está ahí, papá. <coughs> Francuti 911 dice, oigan a dónde se van a ir Ryers y Adams, no creo que lleguen al mismo equipo, no creo que nadie tenga ese espacio en el Salerica. Cup. Galeazzi 2021. y tampoco. Dice. Hay mucha. Y no fue factor en el partido de dicen que, dicen que Pittsburgh Dicen adelante 343. Cuenta la leyenda Dice, que los aceleros de Pittsburgh. Por eso si que podrían dijo Kittel por... Espero que sea cuadragésimo noveno ese versus Chiefs y ganemos. ¡Bien! Fenricio, ¡Qué bien la leí! ¡Qué bien la leí! Rayers a Steelers y Adams a Miami. Bruno Alvar. Podría ser. Dice. No se pudo vengar Stephon Diggs de los Chiefs, pero confío en que los cuadragésimo noveno S sí podrán. Francuti 900. Se vuelve a equivocar a lanzar más en cuarta y una. Tigers cobra más de 40 millones y Adams buscará fácilmente ser el WR mejor pagado, eso sería arriba de 20. Sí. E-Man Dice. Nombre. E-Man <risa> Dice. Rogers a Miami. Rogers a Miami será. Bajo Dice. Es que tienen billete y son de sus necesidades. Galeazzi 2021. Dice. Veía más rudo a Bills que a Kansas. Charlie Padilla 70 sí, se veían bien, bien, bien. Dice. Bien. Los delfines son los de Varo en este off <coughs> Tienen Varo, tienen Draft, tienen todos los delfines. Dice, y por ahí Me se refiero habla. a que no creo que puedan llegar juntos a algún equipo A menos que Ryers recorte su salario Eguion bajo manprime Pues sí Dice Los Dolphins van a romper la llave en, Pero a la mala jajaja ja, ja, ja. Bruno Alba Dice A los Dolphins les hicimos el paro Lo único malo de los Dolphins es que les dimos una primera ronda Y ahora va a ser de las más bajas de la primera ronda A lo mejor hasta la 32 E-bajo man prime. Dice, nombre no cual paro al contrario nos pasaron a joder jajaja. Ja, ja. No hombre, ¿cuál paro? El contrario, nos pasaron la joya <risa> <risa> ¿Tú crees? Frankuti 911 Dice Fíjense que ayer se estuvo jugando muy mal Fue Adams el que le rescató los pases No lo notaron, varias veces Sí, tiro, tiro pero Es que es que <risa> Como estaba el juego estaba <risa> difícil de lanzar amigo Ese Jimmy se disfrazó de lance Increíble Galeazzi 2021 Dice <risa> El Vero es ahí está. igual al de mi pobre angelito. ¿Qué pasa de Jimmy otra vez? 911. Dice. <risa> Davante Adams es un <risa> sí, sí, Davante Adams es un receptorazo, ¿no? Acá los. Imagínense que un llegara a los Niners. 25. ¿Se lo traerían a los Niners? Dice, Pregunto, Pero mi mí te... está igual que Dallas. Su dueño se mete y ahí es donde los HC no trabajan a gusto. Charlie Padilla 71. Dice. Green Bay le debe hasta a los del Electra. Les van a embargar el Lambeu Bruno Alvar. <risa> hasta dice, los de Popel. Adams mucho ego. Bien. Sí, mucho ego, pero está inflado por Rogers también. O sea, yo creo que se complementan. Es como Copper Cup, antes de que llegara Matthew Stafford, pues cuántas yardas hacía? Pues ahí va a tener que ver, pues, dónde llega y, y a ver si ahí se sigue sintiendo muy chicho. El muchacho Henry chicho Leon de la La gacha dice hablado de receptores que no notado, nainers firmó a un tal stretch, de sean johnson creo, creo era de cardenales ahorita lo firmó Dishon Jackson jackson nah. dice pablo mueve las cadenas sí las estoy moviendo amigo y me, me quiero acabar el reloj también porque si no no tiene caso <tose> El guión bajo que Lil 22 Dice Algo que solo yo quiero ver es que le den a Cap otra oportunidad Pero sé que no va a pasar gracias a él Me gusta la NFL y le voy a Niner no, yo, yo también veo muy difícil Dice, que pueda llegar eh, Pero eso ni se pregunta No a mí me parece que Adams es mucho más agradable Además, aunque fuera creído, tendría razón Es el mejor para mí, sin duda fenrir bajo Erlandson. Dice No, así se escribe De Johnson Lo acaba de firmar a prácticas con opción a contrato en 2022 Pues bueno, no lo, conozco, no lo vi, quién es. Dice Creo va a estar el juego muy cerrado. OTG 30 o sea, o sea, y 3. Así como este, carnal. Dice. Si Pablo firmamos un jugar. Bruno Alvar. Dice. ¿Mm? La neta nunca le pongo atención al Madden. Siempre le pongo más atención al chat jajaja. Ja, ja. Nomás vengo a cotorrear. <risa> de eso se Caballero trata 30. yo nomás juego más sí. para pretexto para que, pa que, los que los se Zainos junten se muevan para recuperar una primera ronda de draft Charlie Padilla 71 dice Juan Ghanich será el héroe de este juego el guión bajo que Lil 22 ah. dice ah, tres Williams falló yes. ojalá el guión bajo que Lil 22 chao mi amigo la Jet dice, Swift. Swift. Frankuti 911 Dice Nos van a dar una primera ronda por Garopolo Para mí segurísimo Bruno Alba Dice Tengo 15 nos... años pero me la paso bien con los señores de aquí Jajaja Con <risa> todos los dones que andamos aquí bien, Bruno Dice, O que fuera como el de Versus Los Santos De Nueva Orleans en el 2019 ah, También estaría chido Francuti 911. Ah, aquí está el juego. Dice, y lo más gracioso es que estará más abajo que la que le dimos a los delfines. Ahí está, ¿cómo no? Brandon Ayu, ¡touchdown! 35. ¡Touchdown ¿Sí? 49ers! Sí. todos. está bien chida la banda aquí en el Twitch. Me late Dice estar aquí. 25. Dice, para qué queremos primera ronda de draft, amigos, si ya sabemos que KS y Lynch las echan a perder. Ah, y siempre Talía el talento. Siempre el talento llega en la Dice, de la tercera para arriba. Hablando en serio, si se va a Polo. guión bajo Vega 80. Dice, pues solo que ganes ¿A quién el Super Bowl? prefieres, a Sanders o a Ayuk? Charlie Padilla 71. Ahorita dice, a Ayuk en su momento el si no estaría tan no le tirarían tan gacho. Francisco, hay mucha 911. envidia, hay mucha envidia con Delgado por, por situaciones que, que no son soy un don. precisamente fútbol Pablo americano. y yo somos señoritos porque no estamos casados, jajaja, ja, ja, ja, eso no Así se escuchó es. muy bien. Así es. Henry Dion, <ríe> <Vanquere Landson>. Dice, <ríe> Pero ahí está Bosa y a Ayub. Sí, pero la gran mayoría han llegado en, en rondas altas. Ese George talento Kittel llegó del conalep, jajaja. Ja. Casi casi. Ayub, el Conalep de Ayub. Dice, Ya los tenemos, señores, ya los tenemos. ¡Tómala! ¿A dónde? Greenlow? Dice, exacto, las gemas las encuentran en rondas bajas fumble viene la defensa Bien, sí, señores, sí señores lo vieron aquí en canal 49 Los 49ers están por, venciendo por tercera vez a los Rams Caballero 30. Dice. <risa> esta soltera la 14 de 14, Jimmy Caropolo, ¿eh? Hay nomás dos touchdowns. Tiene un juegazo de Jimmy. Dice. A ver, digan su edad todos los aquí presentes si se puede saber. Claro El sí, guión bajo Kelil 22. ¿Quién empieza? Dice. ¿Empiezo yo? 13. El guión bajo Kelil 22. Dice. Jaja. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice Ese Akers ya lleva varios fumbles y la va a volver a cagar Alex-Bajo-Cap7 dice, dice Se pixeleó sí. mucho la imagen ¿Qué minuto va de juego? Ya queda 1.27 hermano Dice Dyer es el QB más sobrevalorado de la historia Al menos en Playoff sí Dice 17 años LOL y 2021 Dice 44 años. Bruno Alvar. Dice. 15. Soy guión bajo Vega 80. Dice. Pinches huevos de Evo cuando salió en el último acarreo. Antonio Sou. Dice. 45. Bruno Alvar. Dice. Pura chaviza con los dones. Es, es, es una tribu Favilla bastante, 71. bastante nutrida de edades, Dice. ¿eh? A huevo rodilla en tierra. Frankuti 911. Nel, vamos a acabarlos. Dice. Ellos no tendrían piedad de nosotros. OTG 33. Dice. Ahí está. 23. Dice <risa> Veroter 25. Dice. 38. Charlie Padilla 71. Dice. 21. Caballero 30. Dice. 38 años. Galeazzi 2021. Dice Con todo y la cubeta Frankuti 911 Dice Ay, aguanta, Si definitivamente que si somos dones la mayoría Yo tengo 42 Ya se los había dicho Y sí, puro ruco aquí Estoy Pero pues bajo es que Vega 80. Dice es la familia Niner. Chingatelos Pablo. Yeah, Me los voy a chingar como no está, Jus. que me faltaba involucrar a Juschek. Tercer ayuno, señores, tercer ayuno. Galeazzi 2021. Dice. Old School. Gadfani 05. Dice. Nosotros somos la siguiente generación. Ay, no entró Pero tengo tiempos fuera ¡Ja, ja, Les tengo que anotar Viene la siguiente generación Sí, de eso se trata De eso se trata que se siga nutriendo la afición Miren, viene un plan bien importante de los 49 He estado... No les voy a decir bien todo el chisme, pero... He estado platicando ahí con gente y se 80. viene una campaña Dice, muy fuerte. Atascate como Marrano. Para los Niners. 2021. Dice, también a Montana le interceptaron mucho. Sí, vea, vamos números 929. En aquel juego de catch Touchdown se habla que oh, man, le darían no. otro contrato de tres años de 40M para que se quedara otro año por lo menos. Pues podría Según ser algunos reporteros de SF. Pero si gana el Super Bowl, Carnal, 911. Pues no va a querer sí, sí. menos de 25 Lo único que, que me desespera que sí es que yo empecé a amar a este equipo Exactamente al final de nuestra época dorada La última temporada de Young Fenrir-bajo Erlandson Dice Hambre y Thomas también entrenó no ligero carnal. Posible regreso <coughs> Posible regreso pero Dante Johnson no lo hizo tan mal Obviamente Copper Cup ya es otro monstruo Y en las condiciones que va a haber a Rogers también le costó mucho trabajo lanzar el balón. Pero acá va a ser un circo aéreo. Se les, se les pone más para su juego a los, a los Rams. Pero San Francisco creo que... Se va a sentir bien. Se va a sentir más ligero después de jugar en las condiciones que jugó. Se va a sentir como pez en el agua. Dice. Yo no los he visto, campeones, maldita sea. Ya te va a tocar, hermano. Ya te va a tocar. Pronto, muy pronto. Quiera si por ahí alguien... OTG 33 Señoras y señores ¿Cuál es la campaña que se viene Pablo? Jaja ja. Alex los 49 traen un plan de expandir su afición dice, a varios países Uno de ellos es México los dejaste. Y Con nada no. Sí. Dice, ya los vamos a ver Parte viene en este año es muy, es muy probable que vengan este año Ya lo dijo Sutcliffe para noviembre de este año Si el, el coronavirus Lo permite van a andar por aquí este, Y los podremos ver en el Azteca Contra los Cardinals pero se vienen cosas bien importantes De los Niners y todo esto sale bien Y se permite Va a crecer mucho la afición en México Obtuvieron derechos para comercializar En Latinoamérica Los Niners y otros ocho equipos Y sí, dentro de esos derechos viene toda una campaña Hermanos, eh, miren he estado platicando Con, con gente y, y viene si, algo bien interesante. Yo tengo 38 y, y me inicié con ese último Super Bowl y creo que el traba a jugar como el Young, respetando la clara diferencia. Está prendiendo, hermano, está Galeazzi prendiendo. 20, dice: Así es, ya está todo. Así es, carnal. Este, pues sí, mira. Padilla, Trey Lanza, diferencia de dice, de otros corregas, Yo tampoco correlones. he visto campeones a los Niners Maldita maldición Tengan paciencia carnales Y, y, y pídanle a los santos porque Puede ser que en tres semanas Gadfani cumplan su 05. sueño Dice <risa> Fenrir bajo Erlandson Luego siempre anda estudiando el juego <coughs> Frankuti 911 Dice a mí me encantaría que se quedara Garoppolo, pero si lo pensamos, cualquier equipo le va a ofrecer entre 20 y 30 millones fácilmente. Y eso es casi el triple de lo que ganaría con nosotros. Es correcto, amigo. Galeci 2021. Dice. Go 49 y Ares. Goldliner, señores, lo vieron aquí en Canal 49. Ganamos, le ganamos a los Rams y avanzamos al Super Bowl 56. Lo vieron 1911. en Canal 49. Y sí, Pablo sí. Damos no se equivoca Es casi imposible ah, eso que se espero. quede Pero de verdad desearía que se fuera campeón Por la clase de persona que es Si se va campeón, si es campeón no creo que lo vayan a dejar ir ¿eh? Está cañón Habría que ver, yo creo que se lo quedan, se quedan con Lance Y renuncian a la posibilidad de traer otro coreback Pero tendría que ser campeón Jimmy Garoppolo. Este, señores Ya despido transmisión porque voy bien atrasado Con mi programa de mañana Y si no, no lo voy a acabar Entonces, muchísimas gracias a todos en los que anduvieron por aquí Lanson. Este. Dice, Totalmente de acuerdo con el Frank. Lo respeto un chingo al buen Jimmy. Y todo el apoyo y al buen Jimmy. Todo el buen apoyo a Jimmy Dice, y a todos los jugadores de los que Niners no este domingo. Ni eso sería todo. Con eso, carnales. Con eso, carnales. Este. Pues bueno, apoyarlos, señores, el domingo. Esta transmisión, ya saben que la pueden revivir el sábado. Eh, ahí en YouTube, ¿no? Aquí en YouTube, estamos en YouTube. Este. <risa> y. Mañana, bueno, o el jueves, mañana Slayer no se pierdan. 9. El jueves mañana dice, depende en qué tiempo anden. Lo el canal Barriers, 49 en momentos difíciles y muestra actitud. Rubens 229 dice. Ojalá Jimmy juegue como hoy en Madden. Ojalá Caliasi que sí, carnal. 20, Yo creo 21. que sí, yo yo pienso Presiento que viene un gran juego la de Jimmy. buena vibra para todos, descansen, descansen carnales, con cuatro corazones. Descansen carnales, descansen hermanitos. Fenrir-Erlandson. bajo Erlandson. Dice. Raza, nos vemos, cuídense, está bien feo el pinche bicho, cuídense y ganamos el domingo. Sí, está bien go gacho Niners. el bicho, carnales, cuídense mucho. OTG33. Dice. Nos vemos, Pablo, un gran abrazo. Abrazo, carnales, abrazo, OTG. Nos vemos, carnales, cuídense Niners. mucho. Go Niners apoyar Calle el domingo. Con todo a los Niners, Dice, nos vemos en la plática postpartido. recuperemos los enfermos. Gondai Sí. Dice. Saludos.